Soy Javier Cabrera de Yoos Contenidos y del blog ElTallerAudioVisual.com y hoy junto con mi compañero Oscar Oncina estamos grabando las 10 ponencias del evento SEO para SEOs. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con una realización multicámara, es decir, el iPad actúa como cámara porque graba al potente, pero además recibe al momento la presentación multimedia desde un Mac y Oscar va seleccionando como si fuera un estudio de realización portátil la imagen que pone en cada momento. Por ejemplo, puede poner la presentación multimedia medialo grande y en pequeñito al ponente o hace desaparecer la presentación y ocupa todo, toda la pantalla al ponente o la fórmula que quiera. En paralelo, yo estoy grabando una serie de entrevistas con el móvil en la parte de arriba de los ponentes, me los llevo y les grabo tres minutitos y además grabo cronológicamente un resumen del evento que cuando acabe este estará editado.